Su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. La toca toca En papel. Este... Chucky. Gol del Chucky Lozano. ¿Para cuándo, Chucky? Ya tú sabes, nero. Ya sabes, mi hermano, el Chucky.